Creo que el mundo y la producción agrícola ha experimentado un cambio fundamental. La demanda por productos frescos, por productos en cuya producción eh, dan cuenta de prácticas que antes la gente no valoraba en profundidad, hoy día sí, eh, el alza de la demanda por productos orgánicos. ...la conciencia que se va creando en torno a la contaminación del medio ambiente... ...especialmente a partir de la utilización de agrotóxicos... ...son hoy día un tema, no hay ninguna duda... ...y en ese sentido creo que todo lo que hagamos... ...en función de poder preservar eh, una producción limpia... ...una producción inteligente... ...el consumidor y el mundo dan cuenta de una demanda creciente por estos productos... ...y por lo tanto nadie puede quedar al margen de una producción de estas características, el fenómeno de restricción del agua eh, y una serie de otros elementos dan cuenta ¿no es cierto? de un cambio y que en la formación de profesionales vinculados al aire hoy día eh, poco a poco va dando cuenta de esta nueva realidad. Por eso es tan importante jugarse por estos temas. Hay eh, una serie de medidas el primero es la conformación en este Parlamento del Frente contra el Hambre, del cual yo soy eh, miembro junto a la diputada Carla Rubilar, que es una instancia parlamentaria que se está fraguando en muchos países del mundo, respecto a la cual hemos tenido relación con, primero, lo que es la producción limpia, lo que es también el etiquetado de alimentos, que dan cuenta también de un problema de hambre, pero también de obesidad, y del punto de vista legislativo creo que... Eh, Debemos, eh, básicamente en el ámbito de la, de la educación de nuestros institutos profesionales, carreras vinculadas al agro, así como también de diversas regulaciones, de hacer las distinciones, regulación de aquellos productos agrotóxicos que sí se pueden utilizar y el promover productos distintos en, eh, en las prácticas agrícolas. Son todos temas que no sé si necesariamente dan cuenta de proyectos de ley, pero sí son tendencias que tienen que ser absorbidas desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista de la opinión pública y de la lucha de muchos de nosotros por ese tipo de prácticas en los distintos frentes para ir haciendo causa en los distintos países respecto a esta nueva realidad que se ha instalado.